Ya no encuentro la manera De salir de toda esta mierda Y poder quitarme todo este dolor Pero si estuvieras cerca Nuestras almas se conectan Y en mi cama siempre tenía dolor Sé que ellos si lo intentan el brillo siempre causa su esplendor y habrá alguno que te quiera pero nunca se compara a lo que te pude llegar a querer yo te quiero ver logrando todo lo que hagas a tu modo baby a ti yo me acomodo yeah. porque cuando estamos solos no pensamos uno al otro es que a mí me tienes loco yeah. te quiero ver logrando todo lo que hagas a tu modo baby a ti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 yo, todo, tú eres mi todo Yeah, tú eres mi todo